Continuar con el contenido de nuestro programa y hoy tenemos un sosobroso aquí Sí, porque está con nosotros Génesis que es parte de esta empresa y también es parte del elenco de los sosobrosos que Es un programa tanto lúdico que se hace en horas de la tarde acá de 4 a 5, ¿verdad? Sí Buenos aunque, días, Génesis. Aunque hoy vine con la Con la ropa puesta como director de, de la página. ¿no? Ah, ok, ah, perfecto, perfecto. Por la, por la encuesta que traemos, eh, el resultado eh, final eh, ah, de, los, de, los encuesta, de, de la encuesta digital que se realizó a través de nuestro portal Telenot. De los okay. candidatos. ¿De, dónde, de, ¿De qué tiempo a qué tiempo se hizo la encuesta? Estuvo montada. En Exacto, estuvo montada a través de tres semanas. Eh, okay. En esas tres semanas empezamos, eh, quiero aclarar... Eh, que fue antes de la entrega de... Del, de los candidatos, cuando la Junta confirmó los candidatos, okay. o sea, nosotros habían candidatos que no se pudieron a, a, a, eh, incluir porque no conocíamos de ese candidato yeah. eh, como eh, Faris Ramia el señor eh, Mata, por ejemplo exacto. Un no, entonces nosotros lo que hicimos fue que en mm. como fue antes, mm. nosotros habíamos elegido dependiendo de lo que la gente nos había comentado a través de las redes preguntamos y, y los nombres más sonoros fue lo que colocamos ahí en los nombres más sonoros que pusimos en, en la encuesta fue el profesor Chino. Chino Tavares, de Alianza País. Miledis Núñez, PLD, eh, del PLD, Emanuel eh, Trinidad, fuerza de la Fuerza del Pueblo, del pueblo y el señor Siquio N.G. de la Rosa. Del PRM. Entonces, nosotros buscamos un moto, una metodología que fuera sumamente transparente, eh, porque sabemos que existe mucho lo que se llaman los robots. Los robots, ah, y, okay. y existe mucho lo que se llama eh, clonaciones de, de usuarios en Facebook, cuando a veces se hace por Facebook. ¿Cómo es, los robots? ¿Cómo es los robots? Los robots son que automáticamente buscan una forma de que tu, de, de que tu, de que tu explorador pueda votar varias veces en diferentes escenarios okay. o, o diferentes <coughs> formas. Lo que se utilizó claro. esta vez, yes. por eso es que vinimos hoy. Es decir, de que eso, no, eso no es descabellado, que un sistema lo puede hacer. Eh, sí, no sí. se puede hacer, claro que sí. Entonces. No, o sea, un, sea, un robo, los robos ya ya. pueden hacer. Por eso lo tuvimos que hacer de manera sorpresiva hoy el resultado. Porque a veces, cuando, cuando lo anuncian en el día, a veces buscan la forma, aunque en este es difícil, este es difícil, o sea, es difícil para poder Repetirla, porque eh, en este Pero escuelo, está, está latente la, la amenaza De esos tipos de puede virus ser, nada, nada, nada, nada imposible No nada. es un virus eh, no, Bueno, no es un virus, es como un robot que te trabaja De manera automática como si fuera una persona Bueno, eh, es un virus porque se hace de viral de, de tantas de, veces En la bolsa de valores, <ríe> valores uh -huh. Se usan los robots sí, Tú puedes sí, sí, sí. accionar como humano, pero tú nunca puedes Competir con uh -huh. los robots Como fluctúan las acciones en las diferentes Empresas, sí. entonces el que tiene El robot, pues tiene Entonces, ¿qué pasa? En este caso, Tiene lo que utilizamos robo. fue el sistema IP, de, por medio de IP. Entonces, las personas en el sistema IP podían votar, eh, no importa si en, tu, si en tu casa había tres celulares, una computadora, pero si estaba conectada solamente a un solo IP, solamente valía como un, solo, un voto. solo voto. No importa. cada ejemplo, aquí o sea, en Telenor, cada vez se que votó tú una votabas, vez, ya nadie podía votar. ¿entonces? Cada vez que tú votabas, quedabas identificado por el IP. Por el IP y ahí no podía volver No a votar. podía volver a votar. Bueno, te vamos a dar ¿Cuál ahora... ¿Cuál es la lo... cantidad de la muestra a, a, a, antes de pasar okay. a eso? La sea. cantidad de la muestra, según según lo que recogió eh, nuestro portal, eh, es 1.500 1514, okay. 1514 personas Votante, bueno. votaron, IP votaron eh, por mm -hmm. estos candidatos. Y bueno, vamos con los con los, vamos, vamos con los vamos más bajitos primero. Y que por favor me, me, pre, me publiquen la, okay, la imagen. Gracias. Entonces, 1514 personas votaron. Entonces, eh, en la posición número 4 quedó el profesor Chino con un 9.4%, con 142 votos. Uh -huh. Un 9%, eh, él ascendió mucho, al principio empezaba, estaba entre 3, 5, 6, y logró tener un 9.4%, que para nosotros creo que es importante. 1.4. No, perdón, 9.4. a 9.4. 9.4, perdón. En la tercera posición quedó el candidato de la Fuerza del Pueblo, el señor Emanuel Trinidad, que también estuvo pegado con el señor Chino, con un 149 votos para un 9.8%. Se lleva un poquito más eh, un buen que el chino. Parte técnico. Un buen patente técnico puede ser posible. Creo que es esto lo que va a pasar ahora. Porque lo de la diferencia entre Siquio y Miledis no es una gran diferencia. Por ejemplo, eh, Siquio consiguió 602 votos para un 39.8%. Entonces, la candidata del PLD consiguió 621 votos. Para un 41.0%. O sea, Milady tiene? 621 votos. 19 votos de diferencia. De solamente de 19 votos de diferencia. Estamos hablando que un 4. 41% eh, entiende que Milady es la candidata y Siquiones existe un 39.8%. O sea que la diferencia solamente es... Eh, de 19 votos en, en, este, en, este, escenario, en este escenario pero en la que lleva la, la, la delantera, delantera el, en, en este, este caso es Miledis eh, creo que han hecho una labor de interesante desde uh -huh. la página pero la sociedad tiene que saber que, que solamente eh, estas muestras uh -huh. hay los entusiasmos y, y los partidos uh -huh. están propiciando que voten a su candidato. Sí. Eh, no así la realidad eh, de quién ganará. Uh -huh. Esto tiene que darse el 16 de febrero, sí. donde la sociedad tiene que entender o evaluar las conveniencias, no para sí mismo, sino para la, para la alcaldía o la municipalidad. Que no se preocupen los perdedores, ¿verdad? Lo que o sea, se lo ve, que te por debajo. Lo lo que eso que se es un momento. Es un momento. momento. Entonces, son momentos, y qué bueno que tú expliques que lo hacen sorpresivamente para que no haya manipulación Exacto. y tienen un, un grado de seguridad que es lo que la empresa ofrece como seguridad Exacto. en la tecnología que ofrecemos desde aquí, desde Telenor. Bueno, sí. Gracias. Agradecemos a Genesis. No, que gracias a ustedes. Tiene un viaje ahora largo. Sí, sí, para Punta Cana tengo que ir. <ríe> y sacó un momentito para venir sí. hasta nuestro programa a informarnos esto. Gracias. Muy bien. bien son sobroso, no gracias. nos vemos Ya la, se cerró la encuesta. Ya no hay no, pues, encuesta. Ya no, ya no hay <ríe> encuesta. Entonces, sosobroso, nos vemos. <ríe> que te vaya bien, Genesis. Bueno, buen viaje, gracias. hermano. Eh, vamos a ver el, el WhatsApp. Vamos a ver.